Hola, muy buenas, bienvenidos al top 10. Juegos de poco requisito para el ordenador. En este top se ordenará de mayor requisito a menor requisito. Es decir, que el top 10 es el que más requisito necesita y el top 1 es el que menos requisito necesita de esta lista de top 10 juegos de poco requisito para el ordenador o PC. Este top tomará de referencia mi ordenador porque mi ordenador tiene ya 5 años creo y está un poco lento. Entonces no cualquier juego va bien. Como en con el Top 10. Og es un juego que se puede jugar local y online. ¿Qué quiere decir? Que el local eh, con tus amigos en, tu, en el mismo ordenador puede jugar hasta 4 jugadores. Y también tiene un modo online. También cuenta con diversos mapas. Y también tiene varios colores de personajes. En el siguiente puesto tenemos a LEGO World. Este juego es de construcción. Como a mí me gustan los juegos de construcción, pues lo grabé. Y tenéis los links de los gameplay que, que he hecho. De los juegos de este top, lo tenéis en la descripción Y este juego es maravilloso Se puede hacer de todo, es como Minecraft Pero más detallado Y a detallado me refiero que tiene más cosas Más, más animales Más construcciones En el top 3 tenemos a Deadpool sí top 3 top. En el top 8 tenemos a Deadpool Este juego está basado En la película bueno, no realmente, pero bueno. Este juego trata de que Deadpool quiere su propio juego y le llaman para... Y le llaman para que pruebe su juego ya terminado. Entonces, Deadpool juega su juego y, en... y nosotros somos como Deadpool jugando a su juego dentro del juego. <ríe> es que es una paranoia, pero está guapísimo. En el top 7 tenemos a Terraria. Este juego es de supervivencia en 2D y tiene muchas cosas. Muchísimas cosas de magia, de maná, de zombies, de, zombi, de, de enemigos. Hay unos cuantos biomas. Tiene Dungeon, tiene de todo. Este juego es maravilloso. Que por cierto, si queréis que suba este juego, decídmelo, porque a mí me encanta este juego. Y los anteriores también me encantan. Deadpool también. Eh, yo no me acuerdo cuáles eran los anteriores, pero Deadpool literaria me gusta. Vale, vale, ya me acuerdo. OG y LEGO World también. Si queréis, mira, si queréis que suba algún juego de esta lista, que ya lo he subido, pero digo una segunda parte, decídmelo en los comentarios. En el top 6 tenemos a... No me acuerdo el nombre. A Dofus. Tenemos a Dofus en el top 6. Y bueno, este juego es de RPG RPG MMO. Para los que no sabéis que es RPG, MMO y eso, juegos de rol, que tú tienes tu rol y tú tienes que actuar como tal. Por ejemplo, si eres un duende, que no lo hay, pero bueno, eh, tienes que actuar como un duende. Si eres un mago, pues tiene, pues tiene pues de magia y puede hacer cosas de esas de mago, hombre. Y si no, no sería un mago. Y bueno, gente, yo creo que voy a dejar aquí el vídeo. Yo dije que era un top 10, pero es que estoy tan cansado. No sé si voy a poder editar este vídeo. ¡Estoy tan cansado! Y bueno, voy a, pasar con el, voy a pasar con el número uno y me voy ya, porque estoy tan cansado. En el número 1 tenemos a... Espérate que tampoco me acuerdo. 8-Bit Boy. Este juego ni siquiera sé de qué va, creo que es de plataformas o algo así. Pero está subido en mi canal. Si los queréis ver, en la descripción está todos los links de todos los vídeos que... De todos los top De todos los juegos que he dicho en este top Y con esto en viscoso Ah no, que se era antes eh, Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sea a las 10, a las 8 A las 11 da nah, igual Si lo voy a subir y nadie lo va a ver y si cada vez Si, ¿Si ha, ha llegado a este minuto Te digo que te, te lo agradezco mucho y te saludo Si me pones los comentarios Yo que sé mmm, 2.i por ejemplo Que nadie sepa lo que estás diciendo Si llegas a este minuto A esta parte Te lo agradezco mucho Y te saludo en el siguiente vídeo No lo sé si es el siguiente vídeo porque Tengo programado alguno Entonces si tengo programado alguno En el siguiente vídeo que grabes después de este vídeo ¿Vale? Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Ya, corta